¿Te gusta estar en casa tranquilamente jugando y navegando con tu ordenador? Pero, vas a entrar a las redes sociales y no te deja. ¿Por qué? Necesitas un antivirus. Te protegerá de los ataques informáticos. ¿Sueles utilizar USBs? Lo mejor que puedes hacer es analizarlos. Así evitarás que dañen tu equipo. Para ello necesitarás un antivirus, que te permitirá analizar y te dirá si tiene virus o no. Si te he convencido para que uses un antivirus y aún no tienes, descárgatelo. Tienes aquí una lista de todos los que hay gratuitos. Simplemente tienes que teclear en tu navegador antivirus gratuitos y encontrarás una gran lista. Son de fácil instalación y te ayudarán a proteger tu equipo. Una vez hayas descargado e instalado el antivirus, recuerda que siempre lo tienes que tener actualizado. Dale a actualizar cada vez que te lo pida, así te defenderá contra los nuevos virus.